Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Vamos a continuar con eh, los videos en Powtoon. Eh, en el video anterior estuvimos viendo este, cómo trabajar eh, o cómo cambiar las, las imágenes en este caso. Y ahora vamos a estar trabajando ya en, en modo creativo. ¿Se acuerdan que estuvimos editando nada más este, todos los contenidos que tenía en nuestras diapositivas? no le agregamos en, en, en ningún momento más texto, ni le agregamos más imágenes, ni le, le agregamos íconos, ni otros este, digamos eh, otras herramientas que, que nos provee, eh, en este caso, Pautum. Pero este lo ideal sería siempre este, trabajar eh, de, con, con lo que nos da la herramienta en un primer momento para en un Momento, en un segundo momento, y teniendo ya la experiencia necesaria, entonces pasar al modo creativo. En este caso, la opción de crear, donde podemos observar que aparecen estas opciones. Para este ejemplo en particular, este, yo voy a trabajar acá eh, agregando una, una línea en blanco. Fíjense que le voy a dar acá en, en, en brand slide y vamos a mirar un poco algunas de las opciones que nos ofrece Pauto. Fíjense que acá en este caso. Este, me, me dan las opciones de poder trabajar con, con imágenes. Fíjense que acá estoy teniendo imágenes premium por un lado, eh, videos también, puedo poner imágenes, puedo poner videos eh, de, de fondo, pero siempre tenemos que recordar que lo que vayamos a usar en, en, en cuanto a, a imágenes, en cuanto a videos eh, de fondo, siempre tenemos que eh, optar por las eh, opciones eh, que, que no sean premium en este caso para este, poder eh, agregar este tipo de, de, de imágenes, ¿sí? Entonces, eh, solamente a modo de, de ejemplo, eh, voy a seleccionar cualquier imagen que, que tenga disponible acá, por ejemplo, esta imagen que tenga disponible y esto este, vamos a ver que se aplica a, a esta diapositiva en, en particular, ¿sí? Entonces, sería una de las formas con la cual uno puede este, seleccionar una imagen y poder trabajar con, con, con, una, con un fondo o un background, en este caso, que tenga eh, como fondo imagen. Sí, fíjense que también este, yo pude haber agregado un, un video en el, como parte del fondo. Entonces, este, simplemente tendría que seleccionar el, el video ese video tiene una duración, ¿sí? Entonces este, uno busca el video que más se adapte a sus necesidades y de acuerdo a eso, entonces este, uno selecciona el, el video, ¿sí? Acá me indica que el video es muy largo, de 0 a 30 segundos, eh, entonces este, yo le voy a indicar el trim video y, y ahí tengo el, en este caso recorté ese video en particular, ¿sí? Eh, Fíjense que acá si yo necesito más tiempo, acá este, yo puedo ir agregándole más tiempo o a, a, a esta diapositiva o en todo un momento también yo puedo ir recortando. Siempre teniendo en cuenta que por ser una cuenta free, en este caso, los videos que nosotros vayamos a crear tienen que tener como máximo una duración de 3 minutos. Entonces tenemos eso como una desventaja. ¿sí? Entonces este uno ya... Eh, puede trabajar acá con, con, con, con esta diapositiva ¿sí? eh, Pero también este, voy a volver otra vez a, a un fondo que, que tenga imágenes Un poco para este, poder trabajar mejor eh, Fíjense que acá están las, los, los videos pro también eh, Y, y los, la, eh, las imágenes pro también ¿sí? Entonces hay, hay que tener mucho cuidado con eso entonces este, vamos a, a seleccionar una imagen acá. Estoy en la parte de video, voy a cerrar esto acá. Me voy a esta free image. Y este, selecciono una, una imagen en, en particular. ¿sí? Ahí está reproduciendo mi video. Eh, de fondo en este caso pero este uno puede como les dije eh, cambiar esa, esa imagen de fondo. acá están la, todos los pro en este caso en, en, en esta parte, acá tenemos por tecnología ¿sí? entonces este le puedo dar atrás también acá para volver al, al estado anterior ¿sí? entonces esto me debería de, de permitir este deshacer los cambios que estuve realizando en, en, en, en este video en particular. Y eso debería de permitirme volver nuevamente a... a... Ahí está. Le voy a dar otra vez en adelante. Ahí tengo la imagen, ¿sí? Eh, ¿Cómo agregar texto? Simplemente selecciono acá si quiero texto para título, para subtítulos, si eh, quiero para este eh, cuerpo del texto, en este caso, puedo agregar uno que sea para título. Acá entonces uno va agregando el, el título. Fíjense que eh, con esto uno puede este, personalizar tranquilamente su, su presentación. ¿Sí? Eh, en esta parte. Eh, uno puede también este, bloquear o desbloquear esto acá sin, sin ningún problema. Eh, si está bloqueado no nos va a permitir mover este título. Eh, por otro lado, también este, nosotros podemos agregar otro tipo de caracteres. ¿Mm? Fíjense que este nos permite agregar emoticones, eh, nos, nos permite agregar este, ciertas imágenes. Esta no es pro, entonces este me va a permitir agregar sin, sin ningún problema. ¿sí? Eh, pero también me va a dar las opciones así de, de poder elegir de, de, de, de todos los personajes cuál es el que se, se adapta mejor a, a mis necesidades por ejemplo este, acá ustedes pueden observar que hay varios tipos de personajes y ¿sí? entonces yo tendría que elegir uno que esté esté de acuerdo a, a, a lo que yo estoy necesitando en, en este momento sí entonces posiblemente como eh, eh, voy a presentar, por ejemplo, mi, mi asignatura ¿sí? y quiero empezar desde cero. Entonces yo eh, elegiría, por ejemplo, la figura de, de, de un profesor, por ejemplo, acá. Eh, seleccionaría esto acá y le daría... Este, si el título está de este lado, ¿sí? pongamos que el título está de este lado, entonces, bueno, eh, yo lo dejaría que este, eh, este personaje ¿sí? que está acá en, en, en la imagen... Eh, esté mirando más o menos y explicando el, el título, por ejemplo, ¿sí? Otras opciones que tenemos disponibles acá son algunos de los accesorios que también podemos ir agregando. Fíjense que hay accesorios, en este caso, eh, de, eh, de diferentes tipos. Eh, existen, eh, como todos, algunos que son pro, existen algunos que eh, son libres, ¿sí? T son la lista de los libres que nosotros eh, tenemos disponibles. Entonces uno de acuerdo a lo que esté necesitando simplemente selecciona de esta lista a, a, a aquellos, eh, aquellas imágenes, por ejemplo, que considere eh, le va a ser útil, ¿sí? dependiendo siempre del, de lo que uno esté trabajando. Entonces uno selecciona ese objeto y eso va a ir este, apareciendo dentro de, de la diapositiva. ¿sí? Entonces eh, uno va agregando... Eh, este tipo de contenidos, acá también tenemos las formas, entonces tenemos diferentes tipos de formas con las cuales nosotros podemos trabajar, simplemente tenemos que eh, buscar dentro de esas formas cuál es la que eh, nos va a ayudar para poder diseñar, en este caso, nuestro video interactivo, eh, perdón, nuestro video animado. Y eh, a partir de ahí, entonces, eh, uno va agregando eh, las formas a, a su presentación. ¿sí? Lo mismo ocurre con eh, estos objetos de tipo imágenes que tenemos acá, donde uno puede ir agregando también de la lista de imágenes eh, que vimos hace un rato, aparece la, la, la misma lista de imágenes, pero eh, en el caso anterior era para este, agregar esas imágenes dentro, de, dentro de, de lo que sería nuestro fondo de presentación, pero ahora esas imágenes, eh, en este caso, eh, deberían de aparecer sobre la presentación. ¿sí? Entonces uno este, puede subir sus propias imágenes acá, si uno tiene una imagen suya, por ejemplo, que quiera subir a la presentación, entonces utilizaría esta opción de My Image acá para poder subir esa eh, por ejemplo, el logo de la institución, ¿sí? Entonces, eso se podría hacer tranquilamente utilizando estas opciones. Acá están las imágenes premium. Eh, no, no sería eh, óptimo entrar ahí porque sabemos que esas imágenes que son premium, este, no las vamos a poder utilizar, pero sí aquellas imágenes que son libres, entonces nosotros podemos utilizarla dentro de nuestra presentación. Eh, también eh, hay videos cortos que eh, están disponibles acá dentro de, de, de Powtoon y esos videos, entonces, este, uno eh, lo puede eh, agregar a, a su presentación. Obviamente, estos videos eh, tienen que ser cortos, no, no tienen que ser videos muy largos eh, y la mayoría de ellos eh, son pro, no lo vamos a poder utilizar. Eh, pero este la, la idea un poco es que uno busque de la lista eh, aquellos videos que crean que le va a ser útil para su presentación de acuerdo al tipo de presentación que uno vaya realizando y lo pueda ir eh, agregando dentro de su presentación ¿sí? entonces eh, acá también tenemos las opciones para agregar audios eh, a a nuestra presentación, ¿sí? Entonces, utilizando todas estas combinaciones que tenemos acá en cuanto a fondo, en cuanto a texto, en cuanto a caracteres, en cuanto a accesorios, en cuanto a formas, imágenes, videos, sonidos, nosotros vamos este, construyendo nuestra presentación eh, y para poder finalmente exponer este, eh, esto en, en, en un formato que nos sea útil en, en, en nuestro curso. ¿sí? Entonces esas funcionalidades las vamos a mirar en el siguiente video. Hasta luego.